El perro. No sé si soy, porque vamos a hablar de divorcio Cuando hay que tomar se Caminos separados claro. Pero muchas cosas por dividir Propiedades, Separando. los hijos eh. Todo, todo lo que auto, hay que tener en todo. cuenta cuando uno se divorcia. Para eso le damos la bienvenida a nuestro abogado, Mariano Sánchez, que ya está con nosotros. Bienvenido, Mariano. Gracias, ¿Cómo chicos. ¿Cómo, ¿Cómo están? Buen día, ustedes? Muy, muy bien, bien, excelente. Me alegro, me bueno, alegro. listos para charlar sobre este tema muy interesante. Es un tema cotidiano, ¿no? Mucha gente se separa, es así. Este, pero hay que sacarnos dudas con respecto a todo lo que conlleva, todo lo que trae aparejado un divorcio. Así es, Clary. Hablando de esto, justamente de estos divorcios, tengamos en cuenta que en Argentina... Para divorciarse sí o sí tiene que estar decretado por un juez. Okay. No es como en otros países que es un trámite administrativo que en un simple registro se puede obtener el divorcio. Bien. Acá sí o sí es por a través de una petición de las partes ante el juez. Perfecto. ¿Sí? Pero ha, ha ido mutando o cambiando el divorcio a lo Tal largo de, de la historia, no sé si argentina o del mundo, pero antes... Sí, ma primero no se podían divorciar. Claro, hubo toda una mutación, antes sí. más que nada por un dogma o por un impulso religioso, se trataba sí. a, a perseverar a las familias. Uh -huh. claro. Hoy en cambio, ya cambió completamente a partir del 2015, ¿sí? cuando se reforma el Código Civil Comercial de la Nación, donde los motivos o las causas que llevan a los cónyuges a divorciarse, ya no le importa al juez, claro. ya no le importa al Estado. Va a sí. quedar reservado en la libertad, ...y en la intimidad de las personas... ...con la simple voluntad de no querer continuar... Con el matrimonio uh -huh. es causal suficiente para que el juez te conceda Listo. el divorcio. Y, no se... ¿Y, antes, ¿Y antes qué causal había que tener, por ejemplo? Y antes, por ejemplo, estaban las causales de la injuria, ah. las causales en caso de que haya habido violencia. Claro. Eran divorcios causales. Claro, tenías que hoy, tener un motivo un concreto motivo, para separarte. Un esto. motivo, Hoy en día ya no existe más el motivo. Ajá. Hoy simplemente no quiero seguir con el matrimonio. Una sola de las partes puede hacerlo sin importar si la otra quiere continuar. Tal cual, Lucas, hoy Ajá. con la manifestación de una de las partes o sea, es tal. suficiente para el juez. Claro, si el otro está re enamorado, bueno. Mal por, mal por vos. Claro, remane un poco más. Claro. Hoy en día no, requir, no se requiere más eso. Simplemente basta con la manifestación de voluntad. de Una de las partes de no querer continuar con el matrimonio. Uh -huh. Es importante entonces al juez, frente a eso, manifestar esa voluntad y presentar un convenio regulador. Que eso es lo que estaban hablando uh -huh. apenas empezó. ¿Qué hacemos con la división de bienes? ¿Qué hacemos sí. con los chicos? En ese convenio regulador vamos a establecer lo relativo a quién se queda con la atribución. Del hogar conyugal, donde es vivían, Es donde vivía el matrimonio. Bien. ¿Quién se va a quedar residiendo ahí? Ajá. ¿Cómo vamos a hacer respecto a la división de los bienes? Ajá. Tantos bienes inmuebles como bienes muebles. Que ahí es donde se arma el lío. Ahí es donde se arma el lío. ¿Y ¿Cómo es lo que corresponde? A ver, está, Mira, Es muy fino, hay que hablar un montón de cosas, pero, pero en términos generales, en términos ¿cómo generales? lo podemos describir? Generalmente los divorcios, muchas veces los abogados, pregonamos para que se trate de ser un acuerdo entre las partes. Ajá. Y evitar que, que caiga decisión de un juez. Ajá. ¿Qué te digo con esto? Si acá tenemos un matrimonio que quiere divorci divorciarse, podemos, a través de varias reuniones, varias mediaciones en conjunto, sí. de manera privada, tratar de llegar a un arreglo que se establezca. Bueno, este cónyuge va a vivir cinco años más en la casa. Ajá. El otro, respecto a los bienes, vamos a dividir. La casa de Punta del Este para... La Clari. <risa> para, para la Clari, Y la de Miami, la la de Miami okay. para... para Lucas. Vamos. Es empezar a hacer ahí esa división. También vamos a hablar respecto de los hijos. Claro. En el caso de haber hijos, bueno, ¿dónde va a ser la residencia permanente de los chicos? ¿Cuál va a ser la cuota eh, alimentaria que va a pasar el cónyuge uh -huh. no conviviente al otro cónyuge? ¿Y más o menos cuánto es lo, corresponde, lo que corresponde? ¿Qué, ¿Qué porcentaje? ¿Respecto a la cuota alimentaria? Vamos o... por partes. En, en términos de bienes. Sí. ¿50-50? 50-50 en términos de bienes. ¿Vamos? De los bienes okay. gananciales. De los bienes que se hayan adquirido durante el, el matrimonio. Bien, okay. si uno ya tenía previamente un bien... esto es un bien propio, ¿no? Va a entrar claro. salvo, vamos, vamos a buscar uh -huh. una excepción, acuérdense, sí. echa la ley... Echa la trampa. Echa, echa la ley, echa la regla, echa la, la excepción. Ah. ¿Sí? ah, muy bien. Es que Qué chanta. chanta. Vos ya me querías ¿qué robar... vas de de la la que a pisar el palito. <risa> Vos ya me querías robar el auto que me compré antes de estar casado. ¿no? <risa> el <risa> el Entonces, si nosotros <risa> tenemos un bien propio, <risa> que es de residencia permanente de los cónyuges... Pero, uno de los, pero ese bien propio se le puede atribuir a que viva, a que use y goce la casa al cónyuge que no es el dueño. Si se puede demostrar de que, por ejemplo, se queda con la residencia de los chicos, que los chicos viven con él, se puede demostrar que tiene una situación económica eh, mucho eh, inferior al otro cónyuge y no puede hacerse por sus medios poder alquilar otra vivienda o adquirir una vivienda. Claro. Sí. Si se puede mostrar el estado de salud, las condiciones, los intereses de uno de los cónyuges, el juez le puede atribuir eh, sobre un bien propio al otro cónyuge Ajá. que su fruto, en ese ¿es eso? ¿Cómo? No, no un no usufructo, sino Ajá. un derecho a vivir, a la atribución del hogar conyugal. Ajá. El usufructo es otra bien. figura. Como para que esa persona no quede desfavorecida. No quede al... desfavorecida. Por eso también en este convenio regulador también hay una figura que es nueva que se ha estado implementando de manera pretoriana, ahora está en la ley, que es la famosa compensación económica. Mm. Es la situación en que uno de los cónyuges sí. se encuentra en una situación completamente inferior sí. o en una situación de, de, de empeor, empeoramiento frente al otro sí. a causa de la ruptura claro. del matrimonio. Uh -huh. Acá se toma una foto, o les voy a dar un ejemplo. Tenemos uno de los cónyuges que se dedicó completamente a... Formarse profesionalmente, sí. a crecer económicamente, sí. tuvo la posibilidad de realizar posgrados, tuvo la, la, la, la posibilidad de realizar especializaciones, crecer en su ámbito laboral, claro. lo que viene traído de la mano un crecimiento económico. Por lógico. supuesto, por lo general el varón, ¿no? Lo vamos a decir así. Porque la mamá eh, siempre es la que se tiene que quedar. Podemos decir a los que chicos. sí, que hoy tenemos esa cultura que, sí. que tiende más a eso. Sí. Mientras que el otro cónyuge se dedicó justamente Al cuidado del hogar, al cuidado sí. de los chicos Al acompañamiento del otro cónyuge Que pudiera crecer claro, también claro. Es un trabajo, claro. ¿no? es E hizo un aporte sí. Hizo un aporte personal Al crecimiento del hogar y del matrimonio uh -huh. Que lo ayudó al otro cónyuge Claro. Entonces en el momento de la ruptura Por supuesto vamos a tener un cónyuge Que tiene, tiene medios suficientes Para crecer económicamente sí. y, otro, y otro cónyuge que no uh -huh. Entonces en esa situación el juez va a ponderar y va a fijar una renta que puede ser periódica o de pago único Ajá. a favor a favor del otro cónyuge. Como si fuese una indemnización. Como una, una compensación la llama el, nuestra ley. Marian, Bien, perdón, recién hablabas de los bienes previos que se obtienen antes del matrimonio sí. Porque también existe, o escuchamos mucho ahora, sobre todo con lo famoso, el famoso contrato prenupcial ¿Qué claro. tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué sirve? Esos son contratos que se establecieron después de la reforma Que viene a establecer, bueno, cuál va a ser el sistema de los bienes que va a haber dentro del matrimonio uh -huh. Previo a todo, previo a esta implementación sí. Siempre que se adquirían bienes estando casados, eran bienes gananciales Eran bienes de los dos, 50 dos. de un cónyuge uh -huh. y 50 del otro cónyuge ¿Sí? Sí. salvo que se demostrase que fuese un bien que se haya obtenido por medio de una herencia, okay. por medio de una indemnización, claro. por una donación. Perfecto. Esos eran bienes propios de un cónyuge, uh -huh. ¿sí? Ahora, con estos nuevos contratos prenupciales en los que se puede realizar, es decir, bueno, ¿qué régimen de bienes vamos a tomar? Uh -huh. se si vamos a tomar el régimen de bienes gananciales, Ajá. donde lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, sí. que sí. se adquiera después del matrimonio, o cada uno va a mantener la individualidad de cada bien. Bien, hay cuentas claras. Hay cuentas Listo, claras. Con el, en el matrimonio. Estamos. Okay. Pasemos ahora a la parte de, de la cuota alimentaria, que bien. suele ser bastante complicado, ¿no? Sí. Eh, que, que la persona, que el cónyuge, cumpla... Con lo que tiene que pagar, ¿no? ¿O ¿Cuánto es el porcentaje de, de su sueldo es? Que sí, en realidad que lo que primero toma la ley es decir, ¿cuáles son las necesidades del niño sí. o del alimentado y cuál es la condición económica del alimentante? Es decir, okay. no es lo mismo una cuota alimentaria a un chico de cuatro años que a un adolescente de 16. Ajá. El adolescente de 16 va a tener muchas más actividades, va a tener un gasto gastos? de vida mayor claro. que un chico de cuatro años. Sí. También se va a tener en cuenta si el chico necesita algún tratamiento médico, uh -huh. que sea de por vida. Entonces, acá, no, la ley no te establece un porcentaje definitivo que se tiene que retener. Okay. Si no, se tiene en cuenta eso. Generalmente, vuelvo a lo mismo cuando dijimos al principio este convenio regulador, sí. mm. tratamos los abogados de pregonar que entre las partes llevemos un acuerdo. Okay. Porque si no se termina siendo más costoso, uh -huh. se termina siendo más largo, sí. más tedioso, y no olvidemos de que termina que al fin y al cabo, estando divorciados o separados, son familia. Sí. Claro. La comunicación va a tener que estar siempre. Sí. Entonces, pregonar para ir en contra de eso como abogados, no es lo ideal. Uh -huh. Aparte, si yo me quiero divorciar y no hay, no hay un acuerdo, no hay una propuesta o no hay una, un consenso respecto a este convenio regulador... ¿Hay que actuar ¿El juez? No, el juez te va a dar el divorcio. Ajá. El juez te va a decretar el divorcio. Listo, desde el día de hoy se encuentran divorciados. Pero se van a empezar a abrir otros juicios por vía incidental que se llaman incidentes para resolver todas estas cuestiones. Se va claro. a abrir un juicio de... Separación de bienes, uh -huh. se va a abrir otro juicio que sean incidentes de atribución del hogar conyugal, se va a abrir otro que va a ser la compensación económica, sí. se va a abrir otro que va a ser la cuota alimentaria. Cuando querés ver unas personas que fueron por un divorcio, terminaron metidos en Algo mucho más dos expedientes. Claro. Por ahí la idea es entre los dos cónyuges, dejar a, a de lado un poco los enojos, sí. los remordimientos y decir, bueno, decidamos nosotros cómo va a regir nuestra vida de acá en adelante. Ajá. Más pero, en chicos menores. Pero eso, Marían, por ejemplo... Llegan a un acuerdo, ok, buenísimo, vos te llevas esto, aquello, qué sé yo. ¿Se queda establecido para alguna manera de tener con que ir a reclamar? Decir, claro. mira, habíamos dicho que vos me ibas a pagar tanto y no lo estás cumpliendo. Claro, el momento hacemos? que eso se deja establecido en la demanda, que es una propuesta... O sea, se hace la propuesta, se, se le solicita al juez el divorcio y luego se le, le, se le muestra al juez cuál va a ser el convenio regulado. Okay. El juez lo va a analizar y en el caso de haber menores, le va a dar intervención al asesor de menores, okay. que el asesor de menores es un órgano sí. que va a velar por los intereses de los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringidas. Esta persona le va, le va a emitir un dictamen al juez y le va a decir si lo considera conveniente. Okay. El juez lo va a homologar y se obtiene una sentencia. Entonces, de ese Perfecto. momento, las partes van a estar obligados a su cumplimiento. Bien. ¿Sabes que han llegado preguntas nos avisa la producción Mira, dice, buen día, una pregunta Soy casada, pero mi marido se fue porque tiene un menor a cargo Mis hijos son todos grandes y él tiene 62 años Yo me quedé con la casa, hay otros bienes en común entre los dos ¿Corresponde 50 y 50? Bien, hola Nora Mira, lo que estoy viendo, primero hay que ver cómo se adquirieron esos bienes Ajá. Si se adquirieron estando casados Si los dos juntos si construyeron, dos juntos, por ejemplo, claro. la casa La casa, y... Veamos ese meme que dice Nunca construyamos en la casa de los suegros sí. Por eso, sí, en el, el lote terreno Por eso, claro. por eso Veamos de quién es el terreno uh, Eso es lo principal para el derecho Lo que está en el terreno es del dueño del terreno Es del dueño del terreno Ay, Porque buño. la casa es lo accesorio claro mira. Que pueda discutir las mejoras una cosa Pero respecto a Nora, le quiero decir Veamos Nora, cómo se adquirieron esos bienes uh -huh. sí ¿Cómo fue que se adquirieron? se adquirieron? Estando el matrimonio Y es muy probable que sean gananciales Salvo que tu marido los haya adquirido por una herencia, por ejemplo. Claro. Claro. Ahí ya ella, ella no eh, le corresponde. No le corresponde. Perfecto. No le corresponde. Pero bueno, es un tema muy profundo, hay que es, ver es, bien. Tal cual. También tengamos en cuenta, esto es muy importante, sí. que las sentencias de, la sentencia de divorcio tienen efectos retroactivos. Uno al juez le va a decir cuándo fue la separación de hecho, cuándo es que el, el, lo, el matrimonio se separó. Ajá. Y nos separamos hace tres años atrás, pero ahora nos queremos divorciar. Sí. La sentencia de divorcio va a tener efecto retroactivo al momento de la separación. Ah. Están divorciados desde ese entonces. Y es muy importante, esto sepanlo todos, porque acá hay uh -huh. una confusión, una vez que tenemos la sentencia, se requiere inscribirla en el registro de capacidad de las personas. Tenemos uh -huh. que ir al registro a inscribir esa sentencia. Porque si no, para los terceros siguen estando casados. Ajá. siguen estando Es muy necesario inscribirla para que dé efecto de publicidad. Bien. bien Es un trámite que solemos hacer los abogados del momento que tenemos la sentencia. Bien. Perfecto. ¿Y tarda mucho en salir la sentencia de divorcio? ¿O no se tarda mucho la gente en, en divorciarse? No, claro, y porque no es un proceso. Para obtener el divorcio no es un proceso que requiera prueba Basta bien. con la voluntad de las partes que se quieran divorciar. Y listo. Eh, claro, tal cual. Entonces una petición ante el juez y eso lo va a conceder. Si hay menores se va a pedir este convenio regulador o si no nos vamos a abrir la vida incidental. Uh -huh. Pero el divorcio... Con la presentación misma ya se, ya se obtiene. Y si así sí con el patrocinio de un abogado sí o un letrado. Sí, con el patrocinio de un abogado. En el caso Perfecto. de que las personas no pueden, no tengan los medios suficientes para afrontar los gastos, sí. en nuestro sistema cuenta con abogados ad hoc o defensores oficiales. Muy bien. Que los aporta el Estado. Que los aporta el Estado. Mariana, acá tenemos una pregunta de Luisa que sí. dice, buen día. Hace 30 años que mi marido se fue a Chile. Uh. No tenemos ahora niños que sean menores, no tenemos bienes tampoco, pero me quiero divorciar, o sea, lo quiere efectivizar, lo quiere sí. hacer formal. Pero me dicen que lo tienen que notificar pero no tengo el domicilio del él, ¿qué debería hacer para poder rastrearlo o llegar a notificarlo? En el caso de que no se pueda tener el domicilio, ni siquiera un domicilio laboral de esta persona, lo que se puede hacer es pedirle al juez la autorización para hacer una publicación edictal, ya sea en los diarios o en el boletín oficial, uh -huh. para que se trate de dar a conocer a esa persona de que, hay una, de que hay alguien que lo quiere demandar para divorciarse. Que no es demandarlo, que está manifestando uh -huh. su voluntad de divorciarse. Si el juez así lo concede, es completamente procedente, siempre y cuando declare bajo fe de juramento que no conoce el domicilio ni real ni laboral claro, del otro claro, caso y si no aparece si no aparece el juez lo va a determinar sí, porque ahora solamente se claro. requiere la voluntad de una de las partes claro ¿no? ya está listo suficiente cuando suficiente. aparezca te vas a enterar estamos divorciados <risa> <Tal cual. risa> muy bien bueno María nos hemos sacado muchísimas dudas ha estado buenísimo está bueno que también hemos podido responder sus consultas así que gracias por no, esta mario, visita chicos. y bueno hasta la próxima donde seguramente vamos a estar hablando de temas muy interesantes que está bueno que ustedes propongan también claro que sí, las porque juntas. está a disposición bueno las redes sociales de los chicos de FS